Oye que lo que yo les voy a enseñar ahora Arregla un problemita que tiene el Cubase O sea no tiene ningún problema lo que pasa es que lo hacíamos mal Tenemos un error entonces estoy esperando Déjame ver. vamos a esperar que que abra el, el Cubase Yo uso el Cubase desde hace mucho Déjame ver un proyecto Entonces yo lo borré y le instalé la Adobe Edition porque te me decía eso, que tenía poco espacio. Entonces, el error está aquí, miren, miren. Oigan el problema. El hotelizador. Ustedes saben que tienen que hacer eso. Si sale rojo. Miren, lo voy a probar para que ustedes vean. Voy a poner aquí, ok. Exportar. Mezcla de audio. Ok, lo voy a dejar. Ven. Dice, no suficiente espacio para exportar. Entonces el problema está aquí en los deslizadores. Eh, miren aquí ahora. Si está rojo, está mal. No va a importar. Tiene que estar azul. Aquí se exporta. ¿Vieron que cuando lo puse decía poco espacio en el disco? Miren ahora. Exportar, mezcla de audio. Vamos a cambiar el nombre lo entré ok voy a exportar miren ahora como se ve ve ahora se está exportando ¿eh? entonces es en los deslizadores que está el problema tienen que chequearlo que si está en rojo no se va a exportar porque no sé yo en realidad yo en realidad lo borré de este programa por ese, por eso me hizo, porque no sabía por qué me decía eso, porque yo tenía mucho espacio en el disco duro, pero entonces dime, no podía exportarlo, yo con espacio, un disco duro de 160, le quedaban, vamos a poner 100 gigas y me decía que no hay suficiente espacio en el disco, entonces ese es el problema, esa es la solución, ve entonces voy a parar el video